En la mañana de este jueves, el director provincial Duarte de la Defensa Civil, Juan Pablo Inoa, solicitó formalmente a la gobernación de esta localidad el acondicionamiento del local que guarda a los voluntarios debido a la vulnerabilidad del mismo ante las inundaciones. Sí, fíjate, eh, recién inicia la temporada ciclónica y es uno de los momentos donde nosotros pasamos situaciones difíciles dentro del local de la Defensa Civil, ya que se inunda... ...entran en materia fecal, eh, todo lo que es aguas residuales entran al local... ...y tenemos que desplazarnos con el personal a otro lugar para operar... ...y dar informaciones y esto nos ha, puesto a nosotros, nos ha motivado de entregarle... ...en el día de hoy un documento a nuestro gobernador y a otras autoridades... ...de que nos gestionen eh, la reparación o eh, la adecuación del local... ...de la defensa civil, el cual durante mucho tiempo hemos estado sufriendo... Eh, situaciones severas y la evidencia está en, en otra ocasión hemos tenido que desplazarnos a otro lugar eh, por las inundaciones y causas que ha provocado la lluvia en el local de la defensa civil. El funcionario mostró imágenes de inundaciones pasadas en medio del servicio de asistencia que brindan en las eventualidades. Han tenido además que mover todos los equipos para evitar el deterioro de los mismos.